Hola, ¿qué tal? Amigibiris del YouTube. ¿Cómo están, amigos? El día de hoy seguimos acá en Genshin Impact, pero recordemos que la última vez estábamos buscando la fábrica de engaños. Por aquí, por esta zona, se supone que anda esa tal fábrica de engaños y yo la voy a buscar y la voy a encontrar y voy a cascar a todos los que convirtieron a TPI en un anciano decrépito. Entonces, amigos míos, voy a ver cómo carajos... Encontrar encontrar la bendita entrada a este lugar Uy, allá hay un lugar de llave Uy, acá hay varias cosas Este lugar es de esos que se abren con llaves, ¿no? A ver Aprovechemos que estamos acá y lo abrimos Uy Ah, qué bien, si sí tenía una llavecita Cofre lujoso, wow. Eh, me gusta todo lo que encontré. Pero sigamos en lo que estamos, que es encontrar, encontrar, encontrar la entrada a ese lugar. Y no sé, para mí que podría tener algo que ver con esto. No, esto es la entrada a, otro, a otra cosa. Eh, carajo. No sé, no sé qué pensar. ¿Será que está debajo? Será que está por acá esa tal entrada. Estaría por aquí abajo. A ver, yo no veo aquí abajo nada. Ah, sí, sí, sí, por acá hay algo. Como que la encontré. Uy, por acá y por acá hay algo, algo más. Esto, ¿cómo es que se destruye esto? Please stay indoors until the storm ¿Cómo es con un ataque eléctrico? ¿Es que se destruye esto entonces? No, ya se me olvidó. ¿Cómo es que se destruye esto? Ah, no. Esto debe tener que ver con el... Sí, porque no le veo la vida. Ah, no. Por ahí por ahí le disminuí la, la vida. ¿O no? A ver. No. Nada de eso. Si no es con golpes, es con magia. Exacto, es que yo más bruto. ¿En serio que si sí, me paso de bruto. Si sí, esto no es con ataques físicos, sino con ataques mágicos. Ah, es a esas bolitas que, que andan de un lado para otro. Se me perdió ya. La de puerca. Ah, por acá está. No me vaya a hacer volar por allá. No. Me va a, ir por, me va a hacer ir por allá lejos y yo buscando aquí la bendita cueva esa. No me voy a caer tan lejos, mano. A ver, a ver, ¿dónde? Ahí por fin. Cofreyito y devolvámonos antes de que pase por acá algo. Listo, vamos a la entrada de ese lugar y vamos a descubrir quién carajos de los Fatuya está metido en esto. Pero yo ya tengo mis sospechas, la verdad. Ya tengo unas sospechitas de, de alguien. Ah, dice que en el equipo falta alguien de Piro, Hydro y. A ver esto Yo recuerdo que A ver, cambiamos el equipo Vamos a colocar De nuevo a esta A cambiar a Fisher Por Por esta tontica Y nos vamos a ir con ellas Vámonos con ellas Dice que con Hydro es también recomendable Pero Ah Aunque okay, bueno, si sí tenía uno a Hydro, que sería el, el, el niño este que lee hartos libros. Ah, pero no, vamos así. Tenemos que pelear. Uy, tremendo lugar. A ver, vamos a ver cómo es la cosa. Uy, ¿qué pasó? ¿Me cayó algo encima? Hay cosas arriba que caen y. Ah, sí. ¿Y cómo las puedo destruir? Uy, mal. Uy, no sabía eso de que caían. <risa> y listo. Nos va a tocar ir con comida porque esto se va a poner pesado. Vamos a comer algunas cosillas pillas. A ver, por ejemplo, vamos a comer esto. Vamos a aumentar un poquito también nuestras defensas. Vamos a darle salud a nuestra amiga. Aquí. Y listo Ahora sí ¿Cómo es la cosa? Uy, ¿cómo es que se mueve con tanta velocidad? ¿Aquí qué hora se movió con toda esa velocidad? Uy, uy, uy, está pesada, está pesada Ya, nah, ya, por fin Eliminé aquí dos A usted obviamente no lo iba a poder eliminar con, con fuego Así que es obvio que me toca aquí hacerle algún tipo de sobrecarga o algo Claro, ahora entiendo por qué pegan que agua eh, Tiene un poco de lógica que sea con agua Para eliminar a este tipo se me van a aparecer todo tipo de fatui De hielo, de agua, fuego, de roca Va a estar bien loco esto Claro, miren todo lo que me demoro cascándole a este Claro A ver si al menos con una sobrecarga lo Le hacemos buen daño a este tonto Es que Aguanta demasiado Demasiado ese escudo de fuego la verdad me arrepiento de no haber traído uno de agua. De verdad la embarré. Le estoy, le estoy quitando más rápido la vida que, la, que el escudo como tal. Porque está difícil quitarle ese escudo. No tengo con qué... Solo con, con sobrecargas, con lo único que puedo. Listo. Aquí me dice que la puerta es hacia allá. Entonces, ¿para qué me muestran tanta vaina? O sea, por ejemplo, esto qué... O Por ejemplo, esto para qué es un amuleto. Y después de eso me voy para allá. Listo, vamos, vamos para abajo. Acá hay más bichos. Ay, caray, mm, de electricidad. Va a estar bien, perro. En esto, así que con esto se hacen los engaños. Cuánta médula cristalizada. Ay, este mal ya me vio. Oiga, pendejo. Le parece que me está faltando el respeto, hermano Home. Oh, bueno, pronto intentemos hacer sobrecarga con estas fichirriacas. Otra vez otro de, de juego. No, hermano oh, me. Qué fastidio con usted, hermano. que estuvo tan problemático en serio el suyo What? no me había fijado que esta había quedado viva esta tonta bueno ahí debilitemos la junto con el man ay no sea fastidiosa vieja marciana y este men que hermano a ver a ver uy no me había fijado que había un cofre ¡Ah! me gustaría cogerlo del cofre Bueno, tiene lógica activarla de fuego acá, pero como para aumentar un poco el daño y acelerarlo, ¿no? Es lo que más que todo quiero en este momento, ¿no? Ahí, ahí le hago sobrecarga, que es lo que me ayuda como un poquito a eliminar este tonto. Y listo. Otra puerta abierta, vamos primero por el cofre. Recojamos las cosillas, pillas que hay acá. Recojamos el otro amuleto. Aviso el superintendente, la situación de la guerra civil en Inazuma aún no está clara. Cuanto más se prolongue, mejor será para nosotros. Para expandir la demanda, de engaños. Oh, es por eso, es por el negocio de ellos. Instigar a la guerra y mantener viva la voluntad de seguir con la guerra por parte de ambos bandos. Eso es lo que quieren, que se mantenga la guerra. Pedimos a todos los compañeros que apoyen al oficial de asuntos marítimos de segundo grado, Nathan, na, Nathan, Nathan, Nathan, para poder Poner un alto a las aspiraciones de las tropas de Sangonomía a la brevedad. Uy, qué. Si ocurre algún imprevisto verán ayudar a Nathan a huir. Quedan terminantemente prohibidos difundir rumores sobre la infiltración de nuestras filas. recuérdenlo bien, pues solo de esta forma se podrá garantizar el suministro de engaños. No podemos ignorar el más mínimo detalle. Dios mío, qué malvados. No tienen corazón. No tienen corazón. Y aquí que tengo que pasar es por encima, ¿no? Por esta escalerita Uy, ¿esto qué? ¿Trampas? Ah, ok, ok, ya las entendí Cómo funciona Uy ¿Y esto qué? También es por... ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? Ah, unas se electrifican Y otras no Uy, me gustaría Ay, se va a electrificar esta Ya Salí de ahí Uy, pero me electrifique harto, de todas formas. Esto, ya se acabaron los efectos de la comida. Volvemos a colocar otro de estos. Otro de estos. De paso, curemos. No sé quiénes están. Heridas, esta es la más herida de todas. Y a ver, ¿a dónde, a dónde nos lleva esto? ¿Qué? ¿Me devuelve? No, debe haber a haber un. Ah, no, no, si sí, acá hay. Ah, es que hay otra aquí. Ok. Y hay otra aquí. Parece ser. Y otra aquí. Y así. Ya. Sí. ¡Ay! Dios mío. Córrale. Ahí cogí el segundo. Y ahora que tengo que bajar. Que volví a bajar? No tiene sentido. Ah, porque se abrió ahora este, este camino. Este camino no está ahorita. A ver. No, mentira. Por aquí fue por donde entré, ¿no? No entiendo. Esto no tiene sentido. La embarré. Me volví por donde no era. Ah. Al poner los sellitos. ¿Y dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? Ay, no, no me digan que se me pasó. Ahora sí. Véngase a ver qué es lo que viene. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Ah, perdón. Ahora sí. Ahorita me encierran aquí. Portal de resurrección. ¿Qué? Un Fatui está hablando. Ah, no en el trabajo de los once. Bueno, lo bueno es que los últimos que me tocaron eran fáciles de derrotar, o eso parece. Lástima porque estos siempre los puedo derrotar fácil cuando tengo uno de hielo, pero en este caso sí me tocó más duro. No, uh, no, no, no, caca, nene. Es que quieres morir ¿Más? ¿Más? A ver si usted se muere también Ay, ¿verdad que estas hijos de madre siempre se teletransportan tra para otro lado? No, mija, usted ya se murió. No se burle de mí. ¡No se burle de mí! Ahí va, ahí va. Finish. Busca a quién dirige la fábrica. A ver si mis sospechas sean verdad. Sabía que era este man, escaramuja. No conseguiste encontrar este lugar. Enhorabuena. Incluso hace honor hace no a su nombre, ¿no? Escaramucha, ¿Escaramuza? ¿No? Ah, apenas he dicho dos palabras y ya parece que me quieres muerto. Están fabricando engaños. Oh, sí. Así que eso se trata. Creo que es un malentendido. Sé lo que parece, pero solo estoy aquí siguiendo órdenes. Obviamente no soy el cerebro detrás de todo esto. ¿No se supone que eres muy fuerte? ¿Qué estás esperando? Ve por ellos. ¿Te sobresaltas por nada? Has cambiado, te estás volviendo débil. ¡Ja! ¿Cómo puedes decir de que esto no es nada? ¿Cómo puedes pensar que es más que eso? Así funciona este mundo. La vida humana no tiene ningún valor. Iba a morir de cualquier forma, con o sin engaño. Al menos tener uno les da la oportunidad de cumplir sus ambiciones. Este es uno de los que más mal me cae. ¿Tienes idea de lo útil que es para nosotros el decreto de captura de visiones? Nos costó bastante trabajo hacerlo realidad, pero obviamente era nuestro beneficio. La buena noticia es que nuestro duro trabajo finalmente está rindiendo frutos. Los conflictos crean un gran mercado para los engaños, que son por los que nosotros solo dejamos que la posibilidad de obtener un gran poder atraiga a los débiles. Por un pequeño precio, obtienes la sensación de controlar el mundo. Cambiar tu vida por un poder supremo es un buen trato, ¿no crees? Así que fueron los Fatui los que iniciaron el decreto de captura de visiones. Ustedes han estado detrás de él todo el tiempo, increíble que estos manes estuvieran detrás de todo esto. Lo que no entiendo es cómo controlaron a la Shogun para eso. Desde fuera, Inazuma parece impenetrable, pero por dentro es una tierra de oportunidades. Con un poco de esfuerzo fuimos capaces de destruirla desde su interior. La eternidad prolonga las cosas por mucho tiempo, pero también las vuelve más frágiles con cada segundo que pasa. Por ejemplo, mira a tu amigo de la resistencia Ya no hay nada que puedas hacer, es una causa perdida Se refiere a Tepei, ¿no? Es como una burbuja dentro del agua, hermosa Por un momento hasta que llega su destrucción Cuantas más cosas les quita, más se aferran a ella Y cuanto más incompetentes son, más decididos están a luchar contra ella ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran farsa! Deberías ver el lado divertido de todo esto No es ningún incompetente Me Va a sacar la piedra Oye, fielina, cálmate ¿Nos vamos de verdad a agarrar con este man? Uh, no. ¡Wow! ¡Ah! Algo pasó, algo pasó Algo está controlando mi ¿Mi qué? ¿Mi fuerza? ¿Mi algo? No sé No puede ser que sea mi hermano el que tenga que ver con esto Me está habilitando ¡Ja, ja, ja. ah No me digan que él... ¿O es él el que está usando ese poder Como un veneno? Deja que el odio fluya en ti. La ira de los dioses llena esta fábrica y esa ira se alimenta de la tuya. ¿Los engaños se crean con ira? No sabía. ¡Levántate! ¡Una traidora! Esperen, ¿ella nos traicionó? ¿O quién era ella? Ya, Miko, repite después de mí. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ah, ah, vamos. ¿Ya, Miko? Me reconociste enseguida. Tu cerebro parece relativamente ileso. Son buenas noticias. Me alegro con la cantidad de esfuerzo que me costó traerte aquí. Honestamente, era como si estuvieras pegada al suelo. Oh, Miko, Paimon quería preguntarte algo. ¿Cómo es que actúas tan diferente de cuando te conocimos? Oh, ¿eso crees? Tal vez sea por ordené que las otras micos se fueran. De todos modos, siempre he sido así. Las personas muestran de sí mismas el lado que quieren que veamos, es un hecho. O sea que siempre aparentó? Cada lado de mí es el verdadero yo. A la gente le gusta definir las cosas según su capricho. Así es la sociedad humana, al menos por ahora, y yo solo hago lo que me parece. Paimon no lo entiende del todo. Estudia a los humanos un poco más y verás a lo que me refiero. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo me salvaste de Escaramusha? Para nada, no creo que me haya salvado. Paimon está tan concentrado en Fidelina que no se cuenta lo que hiciste para quitarnos a escaramucha encima. ¿Y si te dijera que fue una técnica secreta del gran santuario Narukami y que hice que escaramucha se arrollara pidiendo clemencia en un instante, ¿me creerías? Hmm, bueno, tal vez deberías preocuparte menos por eso y más por cómo me lo vas a agradecer, ¿no crees? Tal vez algunos de tus circuitos neuronales fueron afectados más de lo que pensaba. Muchas gracias, señorita Jae. ¿Será que sí? Tampoco hace falta tantas formalidades, necesito acciones, no palabras. Jeje. Sigues pensando en los engaños, ¿cierto? Sí, no tienes de qué preocuparte. La lideresa de la isla Watatsumi llevó algunas de sus tropas para despejar el lugar. También ha emitido una estricta prohibición del uso de engaños en todo el ejército. Con su base de operaciones expuesta, dudo que Scaramuja sea tan terco como para intentar tomar represalias en nombre de sus compañeros. No valdría la pena. Pero Scaramuja dijo, hay alguien detrás de esto y nunca quiso decir quién fue. Es decir que me encantaría ver a los Fatui probando su propia medicina. Bueno, de todos modos, esa, esa Sangonomiya Kokomi se ha superado a sí misma esta vez. Me encantaría volver a charlar con ella en persona. Pero por desgracia, a veces las diferentes creencias pueden ser un obstáculo. ¿Un obstáculo? ¿Deberías decir eso como suma sacerdotisa del gran santuario? De todos modos, solo te digo esto para que dejes de preocuparte y puedas concentrarte en algo que necesito que hagas por mí. ¿Qué necesitas? La conociste, ¿verdad? ¿Te refieres a la Shogun? No me refiero a la marioneta, me refiero a ella. La conociste, ¿cierto? ¿Cómo que la marioneta? ¿Quieres decir la que está en el interior? Sí, la verdadera Shogun Raiden, la que medita infinitamente en el plano de la ultimia para conservar su ser. Su nombre es Ei. O sea que dentro de la Shogun en verdad está la verdadera Shogun? está diciendo que la que conocimos en la ceremonia era solo una marioneta? ¿Y que la verdadera Shogun Raiden es la que Fidelina conoció después? ¿Y eso significa que cuando el campo de batalla cambió también lo hizo el oponente? Mmm, oh, ¡Interesante! Esa es la eternidad de la Shogun Raiden. Antes de perseguir la eternidad de su nación, tenía que alcanzar la eternidad para sí misma, ¿tiene lógica? Ya que el cuerpo físico termina convirtiéndose en polvo, ella reemplazó el suyo con el de una marioneta. Y como el espíritu es susceptible a erosionarse, colocó su conciencia dentro de su espada, uh -huh, donde permanece en estado de meditación, libre de toda perturbación, por eso es como toda calmada, ¿no? Entonces ese lugar que ella creó con su espada... Ese es el plano de la UTIMIA, esencialmente un mundo dentro de su mente, el lugar que permite su existencia. Ella se encierra en su mundo interior para dejar que quien se encargue de los asuntos del exterior sea una marioneta concentrada únicamente en la búsqueda de la eternidad. Ese es el enfoque que ella ha ideado para lograr la eternidad. Es la razón por la que son renunció a su puesto. Sonly también mencionó la erosión. ¿Te refieres a Morax? Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vi, una decisión sorprendente del arcón de Eliyu, que Dios tan fascinante. Parece que el enfoque de la Chogun Raiden resuelve el problema al que se enfrentaba Songli. Tal vez, o quizá está actuando como una niña pequeña, haciendo una rabieta y encerrándose en su habitación, ¿no creen? El concepto que tuvo sobre la eternidad en el pasado ha dado a su propia definición de eternidad, y en última instancia su eternidad se define por el miedo, el miedo a la pérdida. Todavía no estoy segura de lo que quieres que haga. La verdad es que tú y yo estamos del mismo lado. Tú quieres salvar a la gente y Nazuma del decreto de captura de visiones, y yo también. La única diferencia es que a mí me gustaría salvar a esta nación y también salvar a Ei. Ok, o sea, no quiere que la derrote. El plano de la representa el mundo interior de Ei. Si la derrotas allí, podrás revertir la voluntad de la Shogun Raiden. Ok. ¿Así que este es tu plan para abolir el decreto de captura de visiones? No convenciéndola de que no lo haga ni, meditan, ni mediante una resistencia armada, sino entrando directamente al mundo interior de la Chogun. Aprende rápido. En resumen, esta es la última oportunidad para que Inazuma vuelva a la normalidad. De lo contrario, nos espera una oscuridad eterna. ¿Por qué yo? ¿No te das cuenta de lo esencial que eres? Recuerda que el plano de la optimia es un espacio donde solo ella puede existir. El, el hecho de que puedas entrar en él nos indica algo crucial. Has despertado su interés. Tal vez sea porque ella nunca ha visto a alguien tan imprevisible ante la, e la eternidad. ¿Nadie más ha estado allí? Nadie, nadie ha visto a la devota de la eternidad desde que se encerró. De hecho, nadie sabe siquiera cómo es ese lugar por dentro. Tu existencia es más que una oportunidad, es la clave de todo esto. Por eso, bien hecho viajera, no me has decepcionado después de todo. Espérate, ¿vas a dónde? A un entrenamiento anti-Shogun Raiden. He preparado uno especialmente para ti. Acompáñame. <risa> Pues amigos míos, yo creo que vamos a ir a ese lugar de entrenamiento anti-Chogun Raiden en el próximo capítulo. Así que no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.